Altar a Dios, al digno de poder, al santo, al grandioso, oh, oh, rey de la creación, creador del. La... Es tiempo de exaltar a Dios Al digno de poder Al santo, al grandioso Rey de la creación Creador del mundo Es tiempo de exaltar a Dios Al digno de poder Al santo al galloso